En, el, en la audiencia que se le seguía, al imputado José Iván, eh, él teníamos dos audiencias, teníamos una revisión oficiosa como también teníamos la preliminar. En las audiencias oficiosas se, se mantuvo la prisión eh, por espacio de tres meses y en las audiencias preliminar se envió a juicio de fondo.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 Eh, participante muy serio. Eh, eh, me parece que lo que la justicia está haciendo está en, en, en lo correcto porque si hubiera sido nosotros que hubiéramos ido a tomar eh, cartas en el asunto pues nosotros quizá no hubiéramos dado tiempo a que estuviera eh, en manos de la justicia pero nosotros estamos esperanzados en Dios y después en la justicia de que esto sea cumplido como, como le corresponde